Hola, en el tutorial anterior reciclamos parte de esta velita, lo que era la base Esta vez vamos a reciclar la cera Soy Arby y bienvenidos a mi canal Bien, tenemos la cera Vamos a... esta es una cera sucia, vieja Y vamos a ponerla a fundir La troceamos Y que se funda al baño María tenemos este colador para separar las impurezas Este cuenquito donde vamos a echar la cera limpia Tenemos un molde y tenemos esta crayola Para darle color eh, Os decía, tengo este molde para hacer una velita sencillita Y tenemos también la mecha Bien Ya se ha fundido la cera y vamos a limpiarla Ya sabéis, un colador de malla metálica preferiblemente Vertemos la cera Y así nos, nos queda los, la suciedad aparte Volvemos a poner la, el, el, la cera al fuego a, Al baño María Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle un poquito de... De color a esta cera con la crayola Vamos a cortar Un trocito Es un trozo pequeño Porque eh, No le vamos a variar de todo el color Ya tiene color Pero voy a, a suavizarlo un poquito Removemos bien Y nos va a quedar este colorcito Medio Pues no sé decir exactamente eh, Crema crema de café quizás le ponemos la mecha a nuestro molde hacia lo largo y en el extremo vamos a ver aquí donde sale la, la mecha le hacemos un nudito por si se nos escapara la cera básicamente Así Ya está Bien, ponemos la mecha Y montamos El molde Ahí Ponemos la parte de arriba lo, Bueno, el otro lado de la, Del molde La base Para que no se nos escape la cera Queda sujeto mejor el molde Le vamos a poner estos, estas sujeciones en los lados Ya veis que son muy fáciles de, de utilizar Ahí, y para el otro lado eh, Este tipo de, de moldes, a ver, para este tipo de velas encontráis varios moldes Uno es este, y otro es ya, eh, que no es por parte, que es, que es entero Ya os lo mostraré en otro vídeo Quería probar este porque es, es la primera vez que lo voy a utilizar, la verdad. Está nuevecito. Y quería ver qué, qué tal es el resultado. Vamos a cortar el exceso de mecha. Así. Y le ponemos la parte superior. Colamos la mechita. Así. Y ahora la mecha la sujetamos con un pincho. Un pincho, un palito, lo que sol, eh, tengáis para sujetar las mechas Vamos a ver, ahí que pase por el medio de la mecha Y la situamos, bien Ahora vamos a verter la, la cera Vamos a poner más cómodo el molde, así Y no vamos a echar toda la cera Vamos a dejar un poquito para después, porque seguramente eh, nos va a hacer un rebaje en el centro, una oquedad, y lo rellenaremos con esto. Ha pasado ya unos minutitos, ha quitado un poquito la cera y le echamos el, la cera que habíamos reservado. Ya esto, lo que queda en el, en el cazo lo, lo desechamos porque tiene polvo, tiene polvillo de la suciedad que no se fue del todo Y lo descartamos ya, limpiamos y listo, fuera Bien, ha enfriado la, la, la vela Desmoldamos Y la base Ahí Que se ha ido un poquito de cera Pero no pasa nada Y ahora abrimos eh, Lo ideal para desmoldar eh, Que esté completamente eh, Fría la, la vela eh Vamos a ver Siento que no podéis verlo, pero... Se me ha ido un poquito de pantalla Cortamos lo que era la... la mecha de la parte superior Donde habíamos hecho el nudito Bien, desmoldamos con cuidado Así... Parece que se resiste un poquito Aún está un poquito caliente la parte superior Bueno, lo que es esta parte superior Bien Que nos quedan unas rebabas en los... Por los lados Y con un cuchillito simplemente las rascamos Así ya está, no hay que hacerle nada más Bueno, ha quedado como un color beige, ¿no? Eh, la velita parece ser eh, Esta cera que he utilizado eh, La reciclada Bien eh, Es una mezcla De cera abeja y parafina Cortamos ahora aquí el... En la base, la, la mecha, que cuesta un poquito. Tengo que comprar otras tijeras. Ahí. Uh, sí. Vamos a ver si. Pone de pie. O tenemos que cortar un poquito. Tenemos, sí. Hay que. Hay que quitar de aquí de la base. Que no está. No está lisita. Ahí cortamos exceso de, de cera Para poder apoyarla Ahí, vamos a ver qué tal apoya ahora Uy Casi, casi más, más planito Ahí se aguanta Bien, retiramos ya El, el molde Y pasamos al A un paso casi final vamos a pintarle eh, con dorado la parte de arriba un trocito igual que hice con los cactus vamos a seguir quitando aquí cera que nos deja que se asiente bien la vela ahí sí. bien tenemos esta este barniz o pintura dorada para velas tiene que ser especial para velas O como mucho que sea acrílica Bien, eh, está aún sin, sin batir bien la, la, la pintura Vamos a, a batirla bien Ya veis eh, de un lado a otro, se bate bien Que se mezcle bien el, el líquido con los pozos de, de oro y a ver, con el pincel me parece que no voy a dar con la brochita. No voy a dar pintado mucho. Voy a recurrir a otra cosa. Sí, no, no, no da buen ejemplo. Vamos a, a meterla directamente en el bote. Solo en la parte superior, nada más. Así, bueno. Quizás me he pasado un poquito con... Echándole pintura. Con un poquito menos... Hubiera quedado igual un poquito mejor Guardamos la pintura ya no, Vamos a ver uh, Ah, bueno, voy a darle un poquito Que quería como una especie de goterón A ver si se me hace Uy Así, echándole un poquito más por aquí Que haga una gotita larga mm, Bien. bien ya, definitivamente, guardamos la pintura y vamos a pasar a otro botecito más Bien, veis, ya tenemos la... está casi seca, esta pintura Y ahora vamos a volver al polvo de oro Que queda mucho más bonito, la verdad Pensé que la pintura sí iba a quedar más llamativa, pero no Y esto lo que hacemos, simplemente la pasamos... La vela por dentro de, de, del, del botecito de polvo de oro Y mismo con la tapa que tiene aún restos de polvo podemos pasarlo por la vela Así dándole. ahí veis el goterón que le hice antes Y ahora veremos el resultado final El cuenquito bandejita con los tres cactus Y la, ce y la vela de pie que era la cera que llevaba la bandejita Muchas gracias por verme, suscribiros si aún no lo habéis hecho, darme un like para los algoritmos y chao.